Eh, yo pienso que eh, es importante para el proceso que están desarrollando ustedes conocer el caso de Panamá por dos motivos. Primero, porque es presentado internacionalmente usualmente como un caso de éxito en la región. La zona libre de Colón es lo que más se parece a las zonas económicas especiales. Fue creada a través de una ley en 1940, 46 aproximadamente que se una parte del territorio en el área caribe, y es un área dedicada al intercambio comercial libre de impuestos. Luego tiene servicios financieros, tiene servicios logísticos, tiene servicios portuarios, y se puede contrastar la diferencia, la desigualdad entre eh, todos los servicios, todas las facilidades que tiene la zona libre de Colón, que aquí vendría a ser la zona económica especial, y luego de la cerca donde viven los colonenses, es una zona totalmente abandonada, en donde no se ha dado mayor inversión en servicios públicos, en servicios de infraestructura, de agua potable, de vivienda, y también la diferencia con las zonas donde residen los eh, dueños de las empresas que viven en la zona libre de Colón. También respecto al empleo, mucha, la mayor parte del empleo mejor remunerado, mejor calificado, no es ocupado por colonenses, sino que es ocupado por personas que viven en la ciudad de Panamá, incluso extranjeros también, que viajan, está a una hora de distancia todos los días. Es decir, una zona económica especial, también desarrollada bajo el discurso de desarrollo y crecimiento económico para la región, para beneficio de la región y de la población que vive ahí, ha significado riqueza para el intercambio comercial, para los dueños de las empresas y para la gente pudiente que vive en la ciudad de Panamá y que así como manda en la ciudad de Panamá, decide sobre el resto del país. En esto también tiene eh, un papel que jugar el racismo. La población colorense es principalmente afrodescendiente. El racismo institucionalizado en el Estado de Panamá es muy fuerte, a pesar de que eh, gran parte de la población panameña es evidentemente eh, de origen afrodescendiente. Ahora, todos esos modelos, eh, todas esas experiencias han sido desarrolladas por esta propuesta que comparten con la zona económica especial de crecimiento, de desarrollo, de progreso, de bienestar, de empleo. Eh, y se puede contrastar con los resultados del modelo panameño. Panamá, eh, y es muy probable que eso sea lo segundo que se escuche sobre el país, aparte del canal, es un país que ha tenido índices de crecimiento económico espectaculares durante los últimos años sostenidos, incluso en el contexto de la crisis global de los últimos años incluso llegando a dos dígitos de más de 10% de crecimiento anual. Eh, es el séptimo país en América Latina de acuerdo al Producto Interno Bruto per Cápita, es decir, todos tendríamos que estar muy bien en Panamá. Sin embargo, es el sexto país a nivel global en desigualdad. Panamá no se caracteriza por haber sido un territorio de grandes proyectos mineros, de grandes plantaciones, de hidrocarburos. Sin embargo, sí tenemos un un modelo extractivista muy específico, dije es el extractivismo del agua, enfocado principalmente en la ruta interoceánica que cumple, el canal de Panamá, que cumple una función de tránsito de la mercancía extraída a través del modelo extractivista en todo el sur global, en todo el mundo, eh, en determinado momento de desarrollo del capitalismo el problema del suministro del agua potable en la ciudad de Panamá y la zona periférica es constante. Y en el 2016, en ese mismo contexto de crisis, de sequía, eh, el director de la ACP llegó a decir, cuando alguien planteó que, bueno, el lago Gatún, que es la principal reserva de Canal de Panamá, tiene mucha agua, llegó a decir, aquí me disculpan, pero eh, el agua, si lo compartimos entre tantos usos, no va a haber para todos. En el país canal pasan aproximadamente 30 o más, casi 40, seguramente con la presión mucho más barcos diariamente y cada uno gasta 52 millones de galones de agua cada vez que pasa. Y ese agua eh, con la ampliación se recicla un poco, pero la mayor parte va directamente al mar luego de ser utilizado para que pase un barco de un océano al otro. Sin embargo, le dicen a la población, miren, si quieren agua vayan a buscárselo quién sabe dónde, porque aquí no podemos reducir el tránsito de barcos a nivel global. Eh, el modelo panameño tiene similitudes muy notables con el, el caso de las zonas económicas especiales, como anoto en el texto. Y aunque no utilicen el mismo concepto, sí concuerdan en lo esencial, que son formas de control de territorio que implican la pérdida de derechos de la población, con el cuento de que viene el crecimiento, de que viene el desarrollo, de que el capitalismo va a traer trabajo bien pagado y que va a traer derechos, eso no se ha visto nunca en la historia